La construcción de la plataforma termosolar en Extremadura supuso un importante impulso para la zona de Logrosán. Cada año genera energía para abastecer a 104.000 hogares, o lo que es lo mismo para toda la ciudad de Cáceres. Buenos días, José Esteban. Sí. Director de la Plataforma Solar Extremadura. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. ¿Qué le parece si nos acompaña en un recorrido? Claro, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Esta es la plataforma solar más grande de toda Europa. Efectivamente. Estamos en la Plataforma Solar de Extremadura, que está en el término municipal de Logrosat y es la más grande de, de Europa. Ajá. Son cuatro plantas termosolares de 50 megavatios cada una, por tanto son 200 megavatios lo que tenemos instalado. Eh, ¿Cuántos kilómetros, cuánto terreno estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente unas 700 hectáreas, lo que ocupa la, la plataforma, distribuida en, en cuatro unidades. ¿Qué pasa en un día como hoy? ¿Es eh, invierno, hay mucha niebla y quizá riesgo de lluvia? ¿No hay sol? Efectivamente. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Efectivamente la planta está parada y no genera electricidad. En un día soleado, ¿cuánta energía se puede producir aquí? ¿Para cuántos hogares? Pues, te lo voy a decir en total, aproximadamente eh, generamos electricidad mm, o energía para abastecer la demanda energética de 104.000 hogares a lo largo del año. Eso es el equivalente a una ciudad del tamaño de Córdoba. ¿Hacia dónde va la energía que se produce aquí? Esa es una pregunta difícil, porque nosotros lo inyectamos en, en la red española de, de electricidad, en red eléctrica, y la electricidad va donde, donde se, se necesita. Entonces, donde Red Eléctrica considere que necesita llevar el, esa electricidad, pues la distribuye a lo largo de la geografía española de la península. A lo largo de toda la plataforma son cuatro cuatro plantas, vemos colectores de este tipo eh, por todo el recorrido. ¿Cómo funciona exactamente? El colector es un elemento óptico. Y se basa en, en, en, bueno, pues en una característica geométrica que tienen las parábolas. Las parábolas tienen un cualquier rayo que llegue perpendicular a su superficie, se reflejan o todos los rayos se reflejan a al mismo punto que es el foco de la parábola. Entonces Toda esa energía nos la llevamos a, al bloque de potencia donde allí traf, transferimos esa energía al agua en forma de vapor y la pasamos a la turbina. Ahora mismo, como no tenemos sol, están en esta posición. Si fuera un día soleado, ¿cómo lo encontraríamos? Pues si estuviera soleado, lo, lo encontraríamos en, en la posición contraria donde está el sol. Es decir, ellos automáticamente buscan, saben en qué, en qué momento dónde está el sol. Y lo que hacen es que ellos mismos se ajustan buscando ese, ese, ese punto. ¿Es esta la energía del futuro, quizás? En Avelva, desde luego, creemos que es así y estamos trabajando duramente para que sea la energía de, del futuro. En nuestras estimaciones es que aproximadamente en el 2020 esta tecnología pueda equipararse en precio de venta de la, de la energía a tecnologías convencionales. Siendo la plataforma más grande de este tipo en Europa, imagino que esto para su construcción y para su puesta en marcha ha generado mucho empleo en la zona. Mucho empleo, efectivamente, durante la construcción, que duró aproximadamente cuatro años. Cuatro años Hubo una media de 400 personas en, trabajando al día, con picos de 1.000, de 1.000 personas. Y ahora en el equipo de duración y mantenimiento, que estamos encargados de la explotación de la planta, ...pues estamos 140 personas... ¿Por qué se eligió esta zona? Fundamentalmente por, por algunos factores importantes... ...como se ha dicho de la, de la orografía... ...tiene una orografía estupenda para, para este tipo de plantas... ...porque eran las 700 hectáreas, eran prácticamente planas... ...tenía acceso a agua, agua muy buena... ...que viene de, de, del canal de las Dehesas... <ríe> ...tiene acceso a, a evacuación eléctrica... ...a través de, de, la, de, la, de la evacuación de, de Valdecaballeros... Y, y luego la protección solar eh, es estupenda, tiene un, un, unos niveles de reacción muy buenos en eh, esta zona. ¿Cómo se controla toda esta planta? Pues las cuatro plantas las controlamos desde una sala única que le llamamos sala de control, y si quieres te la puedo enseñar. Venga, perfecto, vamos a ver. Esta sería la sala de control. Esta es la sala de control. Aquí es donde controlamos el funcionamiento de las cuatro plantas. Entonces, esta es la, el centro neurológico de la, de la plataforma. Hoy, como no hay generación, como hemos visto, pues los operadores están controlando todos los equipos auxiliares que tienen que estar en funcionamiento para que la planta esté en una situación segura. Desde aquí, entonces, se mueve todo lo que funciona en esas cuatro plantas que forman en total la plataforma solar. Eso es. Uh -huh. Logrosar, logrosar, logrosar. Ayer volví a caminar por el viejo Logrosar, y entre sus calles quise perderme más que a ningún lugar. Fui recordando momentos de su marcha, Buenos días María Isabel. Hola, buenos días, ¿qué Alcaldesa tal? Alcaldesa de Los Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Bien, bien. ¿El Brozán se ha visto de alguna forma beneficiada por la termosolar, que es Hombre, donde venimos? Muy beneficiada, muy beneficiada porque hemos tenido varios años de obra, de, de construcción, ha habido muchísima gente aquí viviendo, todos los pisos en alquiler, las casas rurales completas, las tiendas, los bares, todo, se ha notado muchísimo ambiente. ¿Cambió mucho el pueblo en ese tiempo? Bueno, pues sí, porque es un pueblo de 2.200 habitantes, aunque viene mucha gente fines de semana y en épocas de... ...de fiestas y tal, pero bueno, los días, el día a día es un poquito triste... ...y entonces, bueno, pues hemos estado bastante animados... ...y sobre todo, bueno, pues la economía, la economía local... Uh -huh. ...hemos recibido unos impuestos bastante altos... ...del de tema de construcciones y, y canon sobre la ley del suelo... ...y bueno, y ahora es más importante todavía... ...porque ahora ya tenemos unos ingresos fijos todos los años... Que repercuten, pues aproximadamente, exacto, todavía no tenemos el dato, pero aproximadamente sobre 700.000 euros anuales. Entonces, el ayuntamiento, gracias a eso, pues está haciendo muchas iniciativas de empleo y digamos pues, que estamos haciendo continuamente obras, inversiones que la han necesitaba y que están viniendo muy bien, no solamente para la contratación de trabajadores desempleados, sino. ...para las empresas que están en Logrosan que, que muevan un poquito más la economía. O sea que de alguna forma todos los sectores se han visto Beneficiar beneficiados por esto. Sí, sí, claro, todos los sectores, no solamente las personas que han trabajado en las plantas... ...sino eh, las personas que tenían pisos en alquiler y los han alquilado... ...las personas que tenían alojamientos, hoteles y los han alquilado, la, quien tenía... ...comercio y ha visto que ha aumentado muchísimo más la, la caja, la venta... ...y una vez que se ha terminado ese proceso de construcción... ...que fueron más o menos cuatro años, hoy por hoy... ...que ya se ha estabilizado que ya hay un número fijo de trabajadores... ¿Sigue sí, de alguna forma hombre, mm, ya no sé. Sigue repercutiendo, no tanto como cuando había obra, pero sí es cierto que el ayuntamiento va a tener ya de, durante 25 años, que es la duración que se supone que va a tener la, las plantas termosolares, pues vamos a tener unos ingresos bastante importantes para cada año decidir pues en qué, en qué mejorar las inversiones. ¿Cómo se recibió la noticia de que aquí iba a haber una plataforma, una planta de esta ah, bueno, categoría? Pues, pues, pues. Los vecinos con un poquito de porque no pensaban que iba, a ser, que iba a ser cierto, nos costó un poco que, eh, que la gente creyera que iba a ser cierto y de hecho no estábamos demasiado preparados porque había muchos pisos que, ¿sabes? Cuando la gente empezó a buscar pisos de alquiler, pues la gente corriendo preparándolos porque no pensaba que iba a haber tal demanda, porque estaba todo lleno por todos los, para que vuelva, si se lo vuelves a los demás. Juanjo, buenos días. ¿Usted es el encargado de la tienda? Sí. ¿Qué tal? Bien. Me han dicho que de alguna forma se benefició del tiempo que estuvo en construcción la plataforma y todavía hoy, de alguna forma. Sí, mientras duró la obra, estuvo muy bien. Había mucho personal. Por las tardes, cuando terminaban de trabajar y tal, se juntaba bastante gente y... Bien, hemos estado unos mesecitos muy bien. Y me han dicho que tuvo que incluso ampliar el, el horario de la tienda para adaptarlo al horario de los trabajadores. Exactamente. Si sí, lo cerramos a las 8 y lo ampliamos a las 9, ¿verdad? porque la gente venía a trabajar sobre las 8, 8 y, y se juntaba todo el mundo a la última hora, claro. ¿Qué le parecía a la gente que le sigue pareciendo que esté aquí la plataforma? Habiendo trabajo la gente no le hace asco a nada. Pero lo que quiere la gente es trabajar y tener llevar su dinerito a su casa y... ...y tener su jornal... ...¿hay todavía vecinos de aquí que siguen trabajando en la plataforma?... ...sí, sí, sí, hay sí. vecinos en seguridad y en mantenimiento y tal... En bastantes vecinos trabajando... ...¿el sol, la avería solar ha rescatado a la un poco?... ...sí, una inyección... ...esos meses ha habido un, una pequeña inyección... Están alquilando muchas viviendas... ...en un momento que las viviendas estaban todas las viviendas... La alquiler y muy bien... Cuando hay dinero, hay dinero para todo el mundo. Santiago, ¿cuántos menús ha llegado a cocinar cuando estaba aquí en pleno rendimiento la, la central, Terro Solar? Sobre 180, 190, incluso hasta 200. Incluso hasta 200 comensales sí. ha habido aquí cada día, sí, sí, sí. ¿durante cuánto tiempo? Durante años... ...año y medio... ...además ustedes si no me equivoco han tenido la carpa de cocina... ...daban co comida dentro de lo que es la plataforma... ...dentro de lo que es la plataforma... ...nuestra sí. cocina, bien, o sea, todo bien organizado, cafetería, todo... Uh -huh. ...todo ese negocio dentro de la misma plataforma... ...dentro de la misma plataforma... Uh -huh. ...personal, o sea todo, cocina, todo muy bien montado... Bien ...ha organizado. dado empleo imagino también... ...sí, sí, sí, sí, puestos de trabajo han sido... ...pues... ...casi 20 puestos de trabajo... ...porque no solamente comían aquí o en la cafetería que tenían allí, sino que también se quedaban a dormir. Se quedaban a dormir en lo que son todos nuestros chozos, lo que es rural. La comida, cena, fiestas, que programaban pues cada empresa, una, una terminación de una obra, una y todo eso lo, hacía, eso sí, eso lo hacía más aquí en las otras carpas que ustedes tenemos ahí ahora afuera, donde está la barbacoa y todo. O sea, que se ha movido mucho. Se ha movido mucho, ¿no? mucho, mucho, sí. mucho, mucho, mucho. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Le dejamos con sus fogones. Muchas gracias a ustedes. eh. Buenos días. Hola, hola. Somos de reporteros estamos haciendo un reportaje sobre la energía aquí. Eh, ¿Qué tal ha venido al pueblo la termosolar? Fenomenal. Fenomenal. ¿Por qué? ¿Qué me cuentan? Hombre, pues durante, en la etapa de la construcción y todo eso muy bien, porque se ha visto que el pueblo ha crecido en, en personas, pero claro, ha terminado y, y nos hemos quedado como estábamos antes. Se echa de menos. Más o menos. Se echa de menos. Sí. Los bares por la carrera, llegaban las siete de la tarde y esto era movimiento de coche, de, de vendiendo pan, cervezas y de cosas eso. O sea, no, no, no, no. Bueno, muchas gracias, que tengáis buen día, ¿vale? Bye. Hasta luego. Buenos días, caballeros. Hola. ¿Usted es el dueño del bar? Pues sí, uno. Uno de ellos. ¿Qué tal le ha venido al pueblo y al negocio en concreto la central ter termosolar? Ah, pues muy bien. Mm -hmm. Ha venido bien, lo ¿No eh, han notado el negocio. Estos dos años que hemos tenido aquí eh, a estos señores, pues ha notado bastante, bastante. La prueba está de que ahora llevamos tres meses sin ellos y se nota la falta. Se nota, ¿no? Porque aunque quedan trabajadores, pero no es lo mismo como ya, el tiempo ya. que estuvieron trabajando construyendo. No tiene nada, se nota, además muchísimo, de verdad que sí. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted de logrosa ¿Sabes, ¿Se señora? Sí, una tía criada. ¿Qué tal ha venido para el pueblo la termosolar? Fenomenal, hemos tenido unos un tiempo fenomenal, han venido mucha gente, lo hemos pasado muy bien, el bar ha funcionado muy bien, hemos ganado dinero. Mucha gente del pueblo también ha estado trabajando mucha en gente, la planta. sí, sí, sí, 20 o 30, 40 por ahí. ¿Es en un pueblo de 2.000 habitantes? Sí, está eh, bien. ¿Conocía a alguien de aquí del pueblo? Sí, conocía a Giuseppe, a bastante gente, a Manolo que también ha estado, o a Pedro, pero gente del pueblo que del pueblo que han estado allí trabajando alguien de su familia sí un yerno el novio de mi hija uh -huh. o sea que muy bien para sí, la para familia bien, también para todo el mundo bien sí nos ha venido sí. bien hola tú has trabajado en las placas sí. cuánto tiempo estuviste Fue tres meses tres meses te vino bien sí me vino bien la verdad habías trabajado alguna vez en no, algún sitio así no no y de vigilante de seguridad no, no. o sea que muchos empleos no solamente eran de técnicos... sino también sí, de todo lo me que me rodeaba todo. algunos amigos tuyos también sí, tenía amigos, sí. En mi y todo. ¿Cuántos años tienes? Yo 23. ¿Era tu primer empleo o no? No, estaba trabajando antes. Exacto. Estaba también aquí en el pueblo, en el reciclaje y todo eso. ¿Ha venido bien al pueblo el hecho de que estuviera la planta? Sí, yo creo que sí. Uh -huh. ¿Os, ¿Os ha ayudado a, a, a todos? los negocios y demás. Sí. ¿Y a la gente joven? ¿Le ha ayudado? También, sí, Había mucha gente joven, amigos míos y demás, trabajando ahí. Uh -huh. ¿Esperáis que con el tiempo siga generando esperemos, empleo? esperemos. ¿Estáis ahí pendientes? Esperemos. Muy bien, muchas gracias. No, Hasta luego. No, no. Eva, ¿por qué fluye tanto en los precios? ¿Por qué el consumidor no cuesta tanto? No, no siento, no voy a contestar no. esa pregunta. No, no, no. No, no grabéis, por favor. no. no.